Chicos, el día de hoy les traigo un deck profile de un deck que me estuvieron pidiendo bastante que actualizara. Porque ya tenía rato que no lo actualizaba Y realmente no es como que, mu que cambie mucho, ¿verdad? Pero la Bandley sí le llegó a rozar porque usaba dos Astrograph Sorcerer Pero pues aquí les traigo el video Así que pues vamos a empezar con esto Es un deck Dynamist que no sufre mucho cambio Como les había comentado a cómo estaba estructurado con anterioridad Pero pues sí cambió un poquito de alguna forma Así que pues vamos a iniciar con el Profile Jugamos Triple Dynamist Rex Un monstruo bastante importante en el deck Boss Monster por así decir este monstruo simplemente es fenomenal en combinación con Dynomis Plesios Más que nada por su capacidad para limpiar el campo o bien en su lugar para quitarle casi toda su mano al oponente Así que es un monstruo bastante bueno que simplemente tiene que ir a 3 Es una máquina de nivel 5, nos sirve además de eso para sacar a Cyber Dragon Infinity Que simplemente es un monstruo bastante, bastante bueno también jugamos dos Dynamist Spinos, otro monstruo bastante bueno que por sí solo puede hacer bastante daño, puede inclusive llegar a hacer 5000 o los 10000 de daño con, las, con la carta correcta que es Limited Mobile. Es un monstruo demasiado poderoso, pero que vamos a llevar esta vez únicamente a dos copias. Jugamos doble Dynamis Brachium y un Dynamis Ceratops. Estos monstruos siguen siendo bastante buenos. e Inclusive estoy valorando llevar tres y dos, de, de, dos Ceratops. La verdad no está del todo mal. O en su lugar eh, dos Ceratops y dos Brachiosaurus. Que son creo lo mejor, la mejor opción. Así que eh, de una vez les recomiendo que metan otro... Ceratops que simplemente les va a ayudar bastante eh, Se invocan básicamente de gratis Brachion es más que nada para ir segundo Pues si nuestro oponente controla al monstruo más fuerte en el campo Se puede invocar de manera especial de nuestra mano Y eh, Ceratops se invoca de manera especial Si controlamos un monstruo Dynamist en el campo que no sea Ceratops Así que eso está bastante bien Bastante fácil su, con, sus condiciones de invocación Así que pues por eso mismo Jugamos también Triple Dynamist Teran un monstruo bastante, bastante bueno De alguna manera es el motor del deck Cosa que no me termina de agradar tanto Pero no tenemos de otra, ¿verdad? Este monstruo cuando destruye a otro por batalla Nos permite añadir de nuestro deck a la mano Una carta Dynamist, eso incluye Magias, eso incluye trampas, eso incluye monstruos Así que, eh, pues Es una pieza clave que tiene que ir a 3 Y para apoyar este efecto Tenemos a Plesios que Lo jugamos a 3 y que con múltiples Copias de Plesios, básicamente somos Inmortales por batalla, ya que... Que, eh, todos los monstruos del oponente pierden 100 de ataque por cada carta Dynamist en el campo Así que si sí, controlamos más de un plesios van a perder 200 por cada carta Dynamist Así que, eh, y pues... Con 3 pierden 300 y es muchísimo, muchísimo ataque perdido. Así que este monstruo es bastante bueno en combinación con Teran como se podrán imaginar para pasarnos cosas por batalla. Así que es importante llevarlo a 3. Esos son todos los monstruos Dynamis que llevamos. Eh, por el resto de los monstruos jugamos Triple Chronograph Sorcerer. Esto es más que nada para apoyar eso de sacar a Electrumite que... Que pues de una u otra forma ayuda bastante a la consistencia del deck Así que únicamente por eso Realmente el deck podría funcionar bien con él Pero para hacerlo un poquito más veloz y consistente y todo eso Es bastante importante llevar a este sujeto Y pues su target que es eh, eh, Time Gazer Magician Así que pues sí También jugamos un Rescue Hamster Tenía años que no metía Rescue Hamster en este deck Y es que la verdad es un monstruo bastante bueno Y ahorita sin Astrograph eh, sale a brillar muchísimo, reluce bastante Así que eh, Sin embargo no es tan requerido Como en otros decks como el Magician Por ejemplo, eh, de todas formas Es un plus bastante bueno que podemos poner Directamente en el extra deck con Electromite Así que no está del todo mal es bastante bueno a decir verdad y nos ayuda a agilizar un poquito las jugadas y traer esos precios adicionales directamente desde el deck. Por último los Monstruos péndulo jugamos un Luster Pendulum de Draco Slayer. Más que nada para hacer combo con eh, Dynamis Charge y pues para buscar lo que necesitemos, cosas de ese estilo. Además de que nos ayuda a sacar Ignister muchísimo más fácilmente, cosa que es bastante, bastante bella. Eh, esos son todos los monstruos péndulo que jugamos. Por el resto de los monstruos, únicamente vamos a jugar tres. Jugamos un eh, Cyberdragon. Este sujeto es parte Tech. De... Realmente está por si acaso y nos ayuda bastante. Ahorita que está el Goki a todo su poder que nos pone la U, por así decirlo. Entonces, simplemente es bastante bueno. Nos ayuda a limpiar esas pinches zonas que requerimos bastante. Así que, pues sí. Eh, este sujeto al menos aún uno está bastante bien Y dos eh, Ghost Ogre and Snow Rabbit Para no quedarnos sin Hand Traps Nos hay, Tienen la doble función de poder sacar a Ignister más fácilmente Y además de eso Pues sacar a a Omega por así decirlo Así que no están tan mal La verdad están bastante bien Y pues por supuesto son Hand Traps Entonces eso es todo por parte de los monstruos Por el lado de las magias Vamos a pasar eh, presentando triple Dynamis Charge, esta carta es muy importante y es lo que quieres ver en tu primera mano siempre para abrir eh, a todo poder Ya que básicamente es una Tenki para los Dynamis como siempre les he dicho, se activa y añades un Dynamis del deck a la mano, cosa que está bastante bien Además de eso si un Dynamis deja el campo y se va al extra deck boca arriba podemos añadir... Eh, uno de esos Dynamis o ese Dynamis Que se haya ido el extra deck a la mano eh, Casi de manera inmediata, así que eso está Bastante bien, aunque ese efecto es obligatorio Por lo tanto, si nada más se va uno Y controlamos dos Dynamis Charge En el campo, solamente vamos a poder Añadir uno de esos, así que No, no está tan Padre ese efecto, pero eh, Tiene sus, sus múltiples, múltiples Ventajas, jugamos doble Wavering Ice Combo con Dynamis Charge Como se podrán imaginar, eh, buscamos el monstruo que necesitemos, además de que Recuperamos una de las escalas Dynamist Que hayamos destruido, eso está Bastante, bastante bien, jugamos dos Instant Fusion, porque nos Permiten traer eh, a Panzer Dragon o... O a Teseus para hacer eh, Exit o para hacer Link Así que es bastante buena esta carta aquí Y un Limiter Removal Porque son máquinas y el deck se enfoca En el OTK Es un deck Beatdown o un deck Agro Como quieran verlo, la verdad Este Limiter Removal hace maravillas En especial si tenemos a Espinos en el campo Para acabar y tener la consistencia Jugamos dos Pot of the Y una Ignite Reload Que no estorba para nada Así que no está Nada mal Entonces eso es todo por parte de las magias del deck Vamos a pasar por las trampas Ay cabrón Por las trampas que eh, Pues jugamos las mismas de siempre Ahora sí estas no las he modificado para nada Jugamos triple Dynamis Howling, una trampa muy buena que simplemente por su efecto merece una rareza superior a la común, entonces pues sí, la verdad bastante bueno y tenemos que llevarlo a tres, un Kirin además de que nos ha completa escalas, eso está súper bien, jugamos dos Dynamis Rush porque nos trae un Dynamis directamente desde el deck en el turno del oponente dígase que podemos traer a Plesios directamente desde el deck, así que debilitar los monstruos del oponente para poder protegernos de esos ataques está súper súper padre, y por Último, jugamos un Solemn Warning porque es Solemn Warning. Entonces, eso es todo por parte de eh, la del Main Deck. Vamos a pasar con el Extra Deck presentando los Link. Jugamos dos Mr. Boy, el Link predilecto, o bueno, que casi siempre sacamos con los Dynamis. También está eh, Dynamis, este, ¿cómo se llama? Ah, el Link Clifford, que en ese momento Clifford Genius, perdón, si me olvidó el nombre. Tenemos a Clifford Genius también. Pero no lo llevo porque no lo tengo. Así que pues uno de estos puede sustituirse por Clifford Genius fácilmente. Y jugamos un eh, Heavy Metal Fuse Electromite. Porque es un Link bastante bueno. Y que pues al menos a uno le sacamos bastante provecho en este deck. Por de las fusiones, jugamos un Chimera Tech de los del, Bueno, el nuevo, la nueva fusión Dragon Como les dije, eh. Es la única razón por la que llevamos Cyber Dragon, además de que es bastante versátil para sacar a Exit de 5. Entonces nos permite sacar al Mega Flet que nos quita la U o Blocks de ese tipo muy fácilmente. Jugamos un Teseus y un Panzer Dragon Targets para Instant Fusion, ya sea para Link o para Synchro o para Exit. Entonces eso está bastante padre. Jugamos por el lado de los Syncros, únicamente dos, un Omega y un Ignister, porque son... No lo sacamos muy a menudo más Sacamos muchísimo más seguido a Ignister A Omega no tanto, pero no está eh, Tan mal llevarlo por si acaso Por si de las moscas Jugamos un Bagushka, un Tornado Dragón Un Avis Dueler Y por último, por parte de las negaciones Jugamos un Bahamut Shark y un Totally Awesome junto a un Cyber Dragon Nova y un Cyber Dragon Infinity que simplemente es posible sacar Estos dos sujetos en un mismo turno Muy fácilmente entonces Eso es todo por parte del profile Del día de hoy la verdad espero les haya Gustado muchísimo el deck Sigue siendo bastante barato y está bastante Divertido de jugar por eso lo sigo manteniendo Entonces pues se los recomiendo Ampliamente entonces eso ha sido Todo espero que les haya gustado el video Comentarios, dudas o sugerencias Pueden dejarlo en la cajita de comentarios de